Bienvenidos a mi canal, soy El Caminante, el día de hoy te hablaré de un tema muy recurrente, la zona de amigos, digo muy recurrente porque es un tema del cual me preguntan regularmente en los directos que hago para el canal, adicional de que también fuera de la comunidad y dentro de la comunidad siempre esté esa pregunta. La zona de amigos, cómo evitarla, o cómo salgo de la zona de amigos. ¿Por qué la tipa decide decirte, ay, es que solo quiero que seamos amigos? Bueno, pues esto se da regularmente, porque ella quiere seguir teniendo tu atención. Vamos a hablar de esto más a detalle. La zona de amigos es ese lugar en donde la mujer te quiere poner para que sigas teniendo su atención, para que sigas siendo servicial, atento halagador, siga siendo su elevador de autoestima, siga siendo su escucha problemas, su tampón emocional, su pañuelo de lágrimas. Ese es el lugar en el que esa mujer te quiere, en la zona de amigos. ¿Y cómo evitas la zona de amigos? Sencillo, nunca entres en la zona de amigos. Cuando tú te sientes atraído por una mujer, lo que deberías hacer es hacer un abordaje y ser muy específico, honesto y directo con respecto a tus deseos románticos o sexuales. Un ejemplo. Hola, mi nombre es Caminante. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Sabes Cristina? Desde el momento en el que te vi me pareces una mujer muy atractiva. Déjame decirte que no pretendo ser tu amiguito. Tú me gustaste mucho. Entonces, quisiera que tengamos una cita para platicar, conocernos mejor y ver qué se puede dar entre tú y yo. Como puedes ver, aquí yo estoy dejándole muy en claro mis intenciones románticas y sexuales y a su vez también le estoy diciendo que no pretendo ser su amiguito. La respuesta que recibo es, Ay, Caminante, muchas gracias, pero es que no no me interesa, no me pareces atractivo, pero podríamos ser solo amigos. Aquí es donde está el error que cometen la gran mayoría de hombres. Aceptar la amistad. Si tú lo que quieres es cogerte esa vieja, ¿por qué demonios aceptas la amistad de ella? ¿Para qué? ¿Para seguir elevando su, tu estima? ¿Para seguir roliéndole la vagina? Claro que no. Si tú ya le dijiste que no pretende ser su amiguito y ella te ofrece su amistad, entonces le dices, ¿sabes qué? No, no estoy interesado en tu amistad. Lo que me interesa es una relación romántica o sexual contigo, no tu amistad. Esa es la forma en la que evitas la zona de amigos. Porque no entras en la zona de amigos. Nunca. Nunca entras en la zona de amigos. Esa es la razón por la cual muchos hombres, betas regularmente betas proveedores están quejándose todo el tiempo porque están dentro de la zona de amigos. ¿Por qué? Porque ellos estúpidamente aceptaron de pechito ser el colchón emocional, ser el pañuelo de lágrimas, ser el elevador de autoestima, ser incluso el patrocinador, cajero automático, chofer, el bufón, el que nada más buscan para cuando se sienten aburridas. Cuando tú pudiste Tú pudiste elegir lo contrario, tú pudiste decir, ¿sabes qué? No, no estoy interesado en ser tu amiguito. Si quieres un amiguito, pues busca, busca otra persona. A mí me gustas, me pareces sexualmente atractiva. No me interesa una amistad, me interesa algo romántico y algo sexual contigo. Ahora... Hay otra pregunta que me han hecho regularmente en el canal. ¿Cómo salgo de la zona de amigos? O sea, tú ya estás dentro, pero fue porque tú decidiste estar en esa zona de amigos. De igual forma, abordas a la chica que es tu amiga, entre comillas, y le dices, ¿sabes qué, Brenda, Cristina, o como se llame la vieja? ¿Sabes qué, Brenda? Desde el primer día debí haberte dicho esto. Ahorita ya tengo los huevos para decírtelo. No me interesa seguir siendo tu amiguito. Tú me gustas mucho. Entonces quisiera que tuviéramos una relación romántico-sexual, pero no. Ya, no, una amistad ya, no. No me interesa. Y si la chica te dice, ¡Ay, pero Javier o Juliano, como te llames, o Pedro! ¿Cómo es posible si tú desde el principio te acercaste a mí diciendo que fuéramos amigos en un principio y tal? y, Cabrón, tú te pusiste de pechito, te lo estoy diciendo. Tú fuiste quien te pusiste de pechito como el amiguito. Ahora, atente a las consecuencias de esto y acepta el rechazo en el supuesto de que ella te vaya a rechazar. O bien, en el mejor de los casos, podría ser de que ella te diga, sabes... Julián o Pedro, como te llames, yo también me siento atraída hacia ti. Sí, sí quiero tener una relación romántico-sexual contigo. Eso es, pues, en el mejor de los casos. Pues en el, en otro caso podría ser pues el simple hecho, ¿sabes qué? No, no estoy interesada. Y cada quien por su lado. Tú sigue tu camino y ella sigue el suyo y fin. No pasa nada más. No, no va a ser el fin del mundo. No es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que sigas como su amiguito, como su pendejo, como su perrito ahí. Cuando ella te dice, salta, y tú, uff, uff, y saltas. No, cabrón, eso sí es lo peor que puede pasar, que sigas ahí, en la zonita de amigos. Lo mejor es ser muy específico en esto y directo, usar Mod 1. Es el estilo de cortejo y seducción que siempre estoy recomendando aquí en el canal. Ahora en la descripción vas a encontrar los libros que puedes leer para aprender este estilo de cortejo y tener mejores interacciones con las mujeres y sobre todo totalmente gratis. Ahí están, tú nada más lees los libros en el orden en el que los estoy recomendando y ¡pum! A dar candela, a dar duro contra el muro. Ahora, algo, algo interesante que se platica dentro de la comunidad es cuando te dicen así como las mujeres tienen... La zona de amigos, los hombres tenemos nuestra propia zona, no es la zona de amigos, es la zona del sexo. En inglés pues estamos hablando de the friend zone y the sex zone. Nosotros los hombres regularmente ponemos a las mujeres en la sex zone, en la zona de sexo porque eh, o sea, muchos de nosotros solo buscamos sexo casual, entonces pues la chica lo que quiere es que compartas tu tiempo no sexual, que compartas más tiempo con ella, halagándola, entreteniéndola, siendo servicial, siendo, a, siendo atento, siendo este, su escucha problemas, su pañuelo de lágrimas, su colchón emocional. Y tú, como no lo eres, tú la pusiste a ella en la sex zone. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete a mi canal, coméntalo y dale click a la campanita para que estés al tanto de las próximas actualizaciones. Recuerda también seguir tu propio camino. No permitas que nadie te diga qué camino seguir. Tú, y solo tú, eres quien decides qué hacer con tu vida. Recuérdalo. Rechaza el ginocentrismo, rechaza el matrimonio, rechaza los roles como proveedor y protector. Enfócate en tu autorrealización y mejoramiento personal. Hasta luego, El Caminante Mikto.